agradable, cómoda que les haga a ustedes sentirse confortables con la espalda recta y voy a enfocar mi atención en ese punto frente a mí poco a poco concentrándome en volver a sentirme aquí Ahora, sentir todo lo que percibe mi cuerpo, por unos instantes solo prestar esta atención, este punto de luz que perciben mis ojos, sus colores, sus formas, su textura. Y ahora, también, prestar atención a lo que perciben mis oídos, todos los sonidos que hay alrededor de mí. Percibir a través de mi piel la temperatura de este lugar aquí ahora inhalando profundamente y tomar conciencia de los aromas que percibe mi nariz aquí ahora y por unos instantes tomar conciencia de ese punto de luz ayudándome a concentrarme a realmente estar en este presente en este segundo Aquí conmigo, en mi espacio tranquilo, en el ahora. Y solo estar. Todo lo que venga a mi mente lo dejo fluir concentrándome cada vez más profundo poniendo atención a cómo me siento en este preciso segundo escucho mi corazón y después de tantos acontecimientos, cambios, este Año Nuevo se abre frente a mí. Así que ahora puedo prestarme atención a mí mismo, a mí misma. A sentir cada emoción y sentimiento dejándoles fluir y así aquí conmigo creo este espacio esta burbuja en el tiempo para relajarme, para volver a estar bien. Me tomo unos instantes para ver cómo me quiero sentir ahora. Y hacer el ejercicio de despertar desde el corazón ese agradable sentimiento que yo misma puedo crear en este segundo, como ese punto de luz radiante. Siento ese sentimiento profundo del alma Irradiando Tomando fuerza y creciendo Desde mi propio interior Hacia todo el cuerpo Agradeciéndole por este año más de su apoyo, de su servicio incansable, a este traje, esta maravillosa maquinaria que es el cuerpo. Desde el corazón palpito ese sentimiento especial que escogí tener. Y la siento recorriendo células con célula A cada rincón de este cuerpo Sintiéndose cada vez más y más profundamente Tranquila, tranquilo calma especial va reinando en mi cuerpo una agradable sensación tranquila suave especial Y esta misma sensación me hace fácil concentrarme ahora en mi propio ser, más allá de este rostro cambiante, de esta forma física. Expuesta al tiempo, yo, aquí dentro, esta energía espiritual consciente, el alma, la puedo volver a sentir como mi identidad eterna. Invisible a mis ojos físicos, pero perceptible por mi sentido espiritual. Yo. Soy esta conciencia eterna. Esta energía que hace que este cuerpo pueda moverse y vivir. Yo soy un alma, un ser sutil, metafísico, más allá de lo físico. El espíritu, que es energía que nunca se crea ni se destruye. Lo que realmente soy, siempre ha existido. La esencia misma de mi ser. Mis cualidades. Mi personalidad original, el espíritu que soy, es eterno, y soy único. Entre tantos millones de almas humanas. Yo, este espíritu que soy, con la forma en que siento vivo, experimento y razono, soy único. No hay nadie más, no estoy repetido ni dividido. No hay nadie más como yo un alma única entre multimillones un alma originalmente paz Y puedo tocar mis recuerdos más antiguos. Es como una memoria que está allí, en un rincón de mi mente. En un rincón de mi propio registro. De mi subconsciente. que me hace recordar que esta esencia, esta energía que soy he sido siempre yo y aunque este cuerpo ha cambiado tanto a lo largo de los años la esencia que soy yo que es invisible y esencial Invisible a estos ojos físicos. He sido siempre yo. Yo el alma. Yo. Un ser capaz. Y aun cuando a este cuerpo físico. Por la entropía. Y el tiempo, ya no puede apoyarme más. El espíritu, el alma que soy yo, no dejará de existir. Así como el alma de todos los seres que han compartido a lo largo de mi camino. Tampoco dejan de existir. Yo no soy un cuerpo. Yo soy el alma. Y esta historia, este papel que cumplo, es mío, personalizado para el alma que soy yo en este estado de ser consciente del alma misma luminosa brillante radiante de energía espiritual entiendo que así como los años fluyen el tiempo nunca se detiene y yo el alma continúo en los rieles de esta vida un año nuevo se abre frente a mí y yo el alma tengo todo lo que necesito en mí para hacer que este en todos sus 365 días nuevos sean una aventura agradable. Yo, como la energía pura pacífica, originalmente feliz que soy, el alma. Tengo la capacidad de amoldarme a lo que sea que la vida traiga ante mí. Cada escena que viene es una señal que yo, Estoy preparada para afrontarla. Tengo la capacidad de sobrellevarla de la mejor forma. Yo el alma, este ser tan liviano, luminoso, libre, Capaz Con la conciencia desde el corazón De ser esta alma especial Percibo con una nueva visión A este año 2021 frente a mí Sé que en el tiempo y en la vida, en este instante, todo cambia, rápido, inevitablemente. Pero que yo también soy capaz de cambiar, de ajustarme a como el agua a esas nuevas escenas a estos nuevos retos por aprender, yo el alma estoy lista y por unos instantes vuelvo a concentrarme en esa sensación de ser un punto brillante de energía justo en el centro de mi frente en el centro de control de este cuerpo siendo yo el alma quien dirige todo concentrándome en esta enorme capacidad de estar tranquila despertar desde mi mente ese agradable sentimiento de paz La paz natural, profunda, fresca y nueva y yo el alma me inundo de esta agradable sensación de absoluta paz. paz verdadera de una paz del alma y aquí en esta paz profunda soy capaz de distinguir al Padre Supremo al Ser Supremo quien es el Padre del alma esa alma eternamente perfecta amorosa pacífica y como el más dulce Padre Supremo recibiéndome en su corazón con su amor haciendo un toldo tan dulce que protege al alma y alimenta mi mente y mi corazón de las más agradables sensaciones directo al alma Mi Padre Supremo El alma suprema Está tan cercana a mí Y me reconoce Como su hijo Hace tanto tiempo perdido y al fin encontrado, siento esa conexión eterna de amor, ese entendimiento profundo de quién soy yo, porque el alma suprema me conoce como nadie más. En todo el universo y su amor las esperanzas que tiene en mí me hacen sentir a salvo estable seguro y completamente en capacidad de afrontar lo que sea en la vida Dejo que esta paz se vuelva una realidad En el alma Y dejo Que desde lo profundo de mi ser Se irradie Hacia cada rincón compartir esta fuerza invisible de esta paz del alma con todos los seres que tanto la necesitan y sentir este año nuevo como una gran oportunidad para mí y para toda la humanidad para finalmente traer ese cambio especial, que solo un amor profundo, espiritual, puro, como es el de la alma suprema, puede transformar tanta oscuridad en nuestros corazones la luz de la verdad, del amor y la paz. Así dejo que esos mejores deseos para cada ser vivo sean como un rocío de esperanza que refresca el cansancio. y dejo que mi propio corazón se sienta fuerte y generoso y abrace al mundo sabiendo en que cada alma existe esa fuerza capaz de afrontar lo que está viviendo y de traer esta luz de amor y armonía de despertar hasta esta nueva conciencia esta conciencia espiritual del alma misma y con esta profunda sensación de amor poco a poco voy regresando a sentir mi cuerpo absolutamente recargado lleno de esa paz especial mi corazón tranquilo y estable y moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo al aquí y a la hora Om Shanti ahora para cerrar esta experiencia voy a leer algo de este librito vamos a ver qué nos sale para este año nuevo para ver cómo nos inspira estos son un librito basado en los en las clases de Daddy Yankee, que era nuestra coordinadora que dejó su cuerpo el 27 de marzo del año pasado. Y salió Amistad. Vamos a hablar de la amistad. Dice, si queremos disfrutar plenamente de las amistades en el camino espiritual, hemos de tener cautela. A veces nos involucramos tanto en nuestras relaciones que nuestro propio progreso espiritual resulta dañado. Esto es un error, porque el verdadero propósito de la amistad es elevar. Pero si soy negligente en mis propios esfuerzos espirituales, no seré capaz de ejercer la influencia positiva de mi propio estado más elevado. Así siempre deberíamos intentar ser de ayuda para los amigos, pero esta ayuda necesita estar exenta de cualquier deseo de alabanza y por encima de cualquier sentimiento enfermizo o de pesar. Ofrecer esta clase de ayuda incrementará mi crecimiento espiritual. Y si en cambio mi ofrecimiento no es puro, <ríe> casi toda su dulzura desaparecerá y las personas lo notarán. De hecho, las amistades espirituales se forjan por la dulzura, por la disposición a escuchar y aprender unos de otros a fin de crecer.